Hola, mi nombre es Raúl de iPhoneDigital.com y hoy vas a aprender a cómo activar las llamadas Wi-Fi. Antes de empezar, te recomiendo que solo uses un iPhone 5C o más moderno y que tengas instalado iOS 9 o superior, porque si no, posiblemente no vayas a poder utilizar las llamadas eh, Wi-Fi. Vale, para eso tienes que irte a ajustes, luego en ajustes tienes que bajar un poco, a mitad más o menos y estará teléfono, y dentro de teléfono verás estas opciones. Entonces aquí ahora, el primera opción que se llama llamadas por wifi, lo eliges y tienes que simplemente activar esta opción. Algunas veces, después de confirmar, puede ser que te pidan que confirmes una dirección para los servicios de emergencia, pero no, no suele ser lo más normal. De acuerdo. Ya está, lo has hecho, ya está activado. Y te recuerdo que tienes que ponerte en contacto con tu compañía o con tu operadora de teléfono porque normalmente las llamadas WiFi no son gratis. Muchas veces se cobran como una llamada normal dependiendo de la tarifa que tengas contratada. Pero como te he dicho, mejor que llames a tu operador y te pongas en contacto. Espero que os suscribáis al canal, que dejes likes en el vídeo y que te haya ayudado para activar tu llamada WiFi. Hasta la próxima. Thanks for